La película de hoy Sí, sabías que era una comedia conmovedora porque Robin Williams tenía barba Ah, tengo adolorida la espalda por la butaca del cine Me vendría bien un masaje ¿Te molestaría? No, para nada ¿Sabes? Tomé una clase de masaje tailandés una vez ¡No! ¡No! Vaya, pero qué búho tan ruidoso Ah, pero ¿sabes qué te relajaría? Un par de analgésicos y dormir bien. Ah, mm, bueno, si tú lo dices. Bueno, creo que diré buenas noches. Uh -huh, bien hecho, Brian! Uh -huh. Hola. Vete a volar. Adiós.